Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa, Peña? En España las cosas se siguen moviendo. La presentación de la Ley de Podemos, el inicio de la Subcomisión de Salud para estudiar el cannabis medicinal o la condena en firme de Fernanda de la Figuera, la abuela marihuana, siguen dando titulares. Pero hoy vamos a dejar a un lado la política española para viajar a Colombia. En nuestro último programa os mostramos la Copa del Rey de Bogotá, hoy vamos a seguir nuestro recorrido por Colombia con la Copa de las Flores de Medellín. Los pasados 21 y 22 de agosto se celebró la tercera edición de la Copa de las Flores en Medellín, un encuentro de cultivadores y extractores que reunió a las promesas de la naciente industria canábica colombiana. La copa transcurrió en unas jornadas en las que predominó el buen ambiente y donde se compartieron las mejores flores, experiencias y conocimientos. Este año se concursaba en las categorías de flores, de extractos con y sin solventes y con una categoría para las mujeres. En eh, la calidad de las extracciones de las flores que hemos obtenido, hemos tenido un nivel bastante alto, eh, diría que casi... Eh, para competir a nivel mundial con las mejores extracciones y flores. Un encuentro muy bonito, evento importante para la cultura del cannabis porque nos encontramos cultivadores, diferentes marcas, eh, diferentes personas, activistas que hemos trabajado durante todo ese tiempo con el cannabis. Otra vez con grandes muestras de los cultivadores, eh, mucha asistencia del público, grandes marcas de nuevo encontrándonos y nada, cada día al nivel más grande, cada día mejores flores, mejores extractos. El evento pues ha tenido una acogida muy, muy grande, eh, una calidad de muestras muy, muy buenas y pues qué bueno que se generen estos espacios para la cultura canadica en, en Colombia. Con una gran calidad de, de flores y extractos, mucho nivel, mucho nivel, y eso nos tiene muy contentos. Muy buenas las muestras, está muy bueno el nivel. Vamos a ver quién va a ser los ganadores. Y toda la cultura, la familia, conociéndonos y compartiendo. He sido jueza de esta cata y wow, qué nivel, qué nivel, qué cosa tan más deliciosas. Hay mucha flor en el exterior, me encanta, me encanta la participación de todos los jardineros. I like it like it. I like it I like this. ha sido también un reencuentro de todas las marcas, de los cultivadores, después de todo este tiempo que, que hemos estado pues, por la pandemia. Y ha sido muy chévere ver que a pesar de esa pausa, los emprendimientos, todos los proyectos han seguido muy fuertes y aportándole mucho más a esa industria aquí en Colombia del cannabis. Entonces, muy contentos de poder reunir y en especial agradecerle a los cultivadores porque por ello se hace posible este encuentro de empresas y todo. Y es un orgullo ver cómo lo que empezó hace unos años, en la primera copa, eh, ya ha avanzado a encontrar personajes de calidad y con los productos y las flores que estamos viendo hoy acá. Tuve la oportunidad de hacer una cata visual de lo que entregaron y en realidad que hay nivel, hay mucho nivel y esto es lo que necesitamos. No, la copa de las flores este año me ha parecido muy buena, no es que esté diciendo que la de los años anteriores ha sido peor, pero este año se ha visto mucho el nivel, la aceptación de la gente. Es, ese año ha estado muy interesante, el, no, digo, no solamente el nivel de las flores. Sí. Está, muy, todo muy bien este año, muy bueno Muy buenas flores, hay buenos extractos, eh, muy buen nivel de flores. De pronto, el único detalle para la próxima es eh, a, a, a, separar eh, indoor y exterior, diría yo. No hay que mezclar. Lo importante y lo bonito es ver cómo nos vemos todos en comunidad, compartiendo, viendo las flores digamos que viendo nuestros resultados como jardineros que hemos visto de pronto en fotos en redes y demás ver cómo se va elevando el nivel de jardines en Colombia entonces bueno, seguimos aquí con varias muestras como jardineros nos dan, vamos a ver cuántas muestras nos dan pues en un frasquito sencillo de plástico con su tapita plástica con sus muestras para que las podamos ver también por ahí está rodando un, un microscopio eh, para que la gente pueda tener una mejor visión de las flores bueno aquí la cata Estamos con 11 deliciosas Que han pasado De 37 muestras eh, Apenas vamos a empezar Como la parte de cata en combustión eh, Tenemos 11 Y de esas 11 vamos a sacar Yo creo que son primero segundo y tercer puesto y tenemos también en la parte de extractos tenemos eh, sin solventes tenemos cinco que la verdad de ahí los jueces me han dicho que que dos son los opcionados tenemos entonces dos opcionados igual todavía no hemos empezado pues como a fumar estuvimos como en toda la parte de cata visual desde ayer a las 8 de la noche y nos quedamos hasta hoy a las 4 de la mañana solo en cata visual, no las hemos probado, vamos a empezar a probarlas. Bueno, la cata de hoy, aquí tenemos unos 11 muestras de la cata de hoy y va muy bien, apenas vamos dos, tres flores adentro Sí. y por lo que hemos visto... No, sí. la calidad está muy buena otra vez, hay unos muy buenos, unos más o menos y siempre, siempre lo que vemos de la cata, lo que hace la diferencia es la manicura, como el, el trabajito al final, eso es lo que toca que hacer para de verdad ganar una copa. Darte de mi hierba, las mejores trabas, pegarme un butaco y para la luna traba. distinto a ser sincero. Si fumas de primero, el que lo pega lo prende, ley del Y mani hoy, mani. este ambiente que se vive eh, en la Copa de las Flores y hace ocho días en la Copa del Rey, nos demuestra cómo ha avanzado la cultura canábica con todos estos procesos, con esos eventos, con la difusión de, de, la, de las normas que hoy nos permiten en Colombia a, a autocultivar para autoconsumo hasta 20 plantas de cannabis, cada persona en su residencia, el porte, la dosis personal, aunque en algunos lugares la policía todavía no lo respeta y nos multa, pues está establecido en 20 gramos eh, de flores secas de cannabis, eh, 5 de hachís, uno derivados de la coca y dos miligramos de metacualona entonces eh, es bastante importante ver cómo se empiezan a abrir estos espacios donde encontramos marcas nacionales, emprendimientos nacionales pero también internacionales, también eh, de otras ciudades y vemos que esa articulación nacional e internacional de, eh, de los diferentes emprendimientos y propuestas en torno al cannabis desde los grow shops, desde el cultivo, desde las marcas de semillas, eh, abonos la calle aprendimos y luchamos En todo dimos Nos empapamos La vida gozamos Entre hermanos bien bacanos Las mejores que se vean las manos Como dice Ultra, Hemos visto que Cada versión El nivel de la gente va aumentando eh, Vemos que En cuanto al compartir Y el conocimiento Pues es muy bueno Porque de las experiencias De cada uno Logramos como mejorar y así hacer de, de la planta como algo mejor entre todos, sacar productos de calidad estándares pues demasiado. Aquí desde el barrio bajo, como yo sé, esto no va a ser fácil, tal vez el tiempo no me alcance, pero las perros del gueto sale. y solo la evidencia es la que vale, como yo sé, esto no va a ser fácil, tal vez.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 Debido a la pandemia, es probable que haya habido un descenso de calidad. Ten en cuenta que los clubes y asociaciones canábicas han cerrado temporalmente y que el mercado ilegal de cannabis también ha podido verse afectado. Esto puede haber dado lugar a un descenso en la calidad del producto y un aumento de su adulteración. Existen métodos caseros para detectar algunos adulterantes y contaminantes, como por ejemplo usar una lupa para observar la consistencia y la presencia de hongos o fibras. Infórmate de cómo hacerlo. Las adulteraciones y contaminantes más habituales del cannabis son Fibras y pelos de la propia planta u otras. Material compactante, goma arábica, leche condensada, miel, aceites, grasas, resinas, etc. Otras partículas en hachisena, arena, azúcar moreno y en marihuana, cristales o virutas de plomo. Contaminantes por hongos como el oidio, el aspergelium, el pencilium, etc.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 debería estar asociado en un paciente cardiovascular, porque principalmente los pacientes si tienen enfermedad de corazón, en mi opinión, debería estar eh, contraindicado, pero es que la mayoría de las veces tienen un factor de riesgo que se contraindica el uso. Por ejemplo, esa persona, si quiere utilizar indicas, vamos a tener entendido que las variedades indicas de cannabis tienen THC. Y el THC produce taquicardia. Por ejemplo, el THC aumenta la frecuencia cardíaca y eso es algo um, contraproductivo a los fármacos que está tomando el paciente. Por ejemplo, el paciente está tomando un fármaco para la tensión, que es el bisoprolol, que se supone que ese bisoprolol lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca. Con esto terminamos por hoy y recordad ya está publicado el último Marihuana News, el 112, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene.